Hola, yo soy Oscar Gallo y en este video les hablaré de un concepto muy útil La cola larga es un término que procede de la estadística Pero en el comercio electrónico ha adquirido un nuevo significado Empezamos La idea de cola larga o estela larga nace en un artículo de Wired en el 2004 el autor Chris Anderson luego lo desarrolló en forma de libro En un mercado tradicional se cumple la regla del 80-20 Es decir, 20% de los productos generan el 80% de los ingresos Las listas de éxitos nos dicen qué productos venden mejor y cuáles no Esto es vital porque en una tienda física el espacio para exhibición es limitado cada centímetro de vitrina que no genera dinero, es dinero perdido Pero los éxitos de ventas pierden impulso y al rato se cambian por nuevos productos En el mundo digital, cambiamos los mostradores por bases de datos Las tiendas se vuelven virtuales y el espacio en vitrina es ilimitado es decir, tenemos catálogos de miles de productos disponibles a la vez. Con el paso del tiempo, la regla del 80-20 se rompe y se invierte. Como ya no depende de estar en vitrina, la vida útil de la mercancía se alarga. Tarde o temprano, la gran mayoría de productos del catálogo se venderán. Por lo tanto, la inversión sigue dando retorno a lo largo del tiempo. La curva que esto genera se conoce como Distribución de cola larga El principio de la cola larga se aplica a todo tipo de productos y sectores Los catálogos interminables de Amazon o Ebay son un ejemplo Ellos invierten en almacenes y envíos menos costosos que una tienda céntrica Netflix o Spotify Ofrecen entre decenas y cientos de miles de medios No tienen forma física pero aseguran que siga suscrito al servicio por años Por ello también sigue vigente la venta de medios digitales como ebooks, juegos y canciones Incluso servicios que van desde buscadores hasta letras de canciones utilizan este modelo cada búsqueda es una oportunidad de mostrar anuncios y rentabilizar. La idea de que cualquier producto puede ser rentable a largo plazo revela otra verdad. No todas las personas compartimos los mismos intereses ni el gusto de la mayoría. Como ya no buscamos ventas masivas, descubrimos nuevos nichos de mercado esos nichos son gente interconectada, con poder para impulsar y criticar nuestra oferta Lo que nos permite ejercer un marketing más enfocado y especializado Si estamos atentos, incluso podemos cambiar nuestra manera de crear La variedad, la personalización y el diálogo son nuevos atributos de valor que se puede multiplicar aún más con nuevos métodos de producción. Con la idea de cola larga, vemos cómo lo digital está cambiando los negocios. Lo primero es que el comprador tenga hoy más opciones de producto que nunca. Y que compre lo que compre lo encuentre con nosotros, ya sea hoy o en dos años. Eso fue todo por hoy, no se olviden de seguirme en redes y suscribirse.